Este es el día que Dios hizo, nos alegraremos y nos gozaremos en él. En Génesis 32, versículos 24 al 25, encontramos el siguiente pasaje. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Amados, este es uno de los pasajes que nos resulta más extraño de la Biblia. Dios envuelto toda la noche en una lucha cuerpo a cuerpo. ¿Cómo podemos explicar tan raro evento en este relato de la historia de los patriarcas? Yo creo que la historia no es tan extraña como inicialmente parece. Para poder entenderla tenemos que recordar la vida de Jacob. Había nacido hijo de la promesa, pero él pasaba la descendencia de aquellos que, se, que iban a ser parte de una gran nación que le había sido anunciada a Abraham por esto la bendición de Dios reposa sobre él aún desde el vientre de su madre si miramos rápidamente los acontecimientos de su vida nos van a mostrar a un hombre que no dudó en luchar mano a mano y de echar mano a cuanto eh, artilio, artilio, artilio pudiera conseguir ...para encontrar la bendición que Dios le había prometido... ...hizo todo lo que pudo... ...mire, lo vemos envuelto en reiteradas situaciones... ...donde aprovechó la debilidad de otros... ...lo vimos haciendo trampa... ...lo vimos mintiendo... ...lo vimos engañando... ...y siendo engañado... A ...acumuló una gran fortuna de bienes... ...pero se hizo de muchos enemigos en el camino incluyendo el odio visceral de su hermano Esaú, quien había jurado, jurado matarlo. Así que Jacobo no era una figura muy inspiradora que digamos. A veces yo me pregunto por qué Dios habrá escogido a Jacob, si era el peor de los dos. Pero bueno, él Dios en su soberanía hace lo que quiere. Es que yo pienso que a veces el Señor nos lleva queriendo, de, queriendo decirnos algo. Nos lleva años hablando y diciéndonos que le prestemos más atención. A veces el caminar de la vida nos hace, no nos hace reflexionar sobre Dios y sobre su palabra y su propósito. La voz del Señor a veces es como un silbo apacible Pero cuando no hacemos caso Tiene que adoptar métodos más directos Entonces, este es uno de esos incidentes En forma muy gráfica, Dios le muestra al patriarca Lo que había sido su existencia hasta ese momento Había sido una lucha sin fin por apropiarse de la bendición de Dios, no importando, no importando las metas, el objetivo, sino los medios. El relato nos dice que el Señor no pudo contra él. De cierto, esto no era una puja por dominio físico. Dios podía haberle destruido simplemente con la palabra de su boca, no tenían ni que tocarlo. Pero esa no era la intención que Dios tenía. No tenía la intención de destruirlo. Sino tenía la intención de mostrarle lo arduo y cazador que había sido el camino recorrido. Dios tenía que mostrarle que ese camino no era el correcto. En un sentido muy claro, el Señor le está diciendo al patriarca, mira, toda la vida has luchado conmigo sin darte cuenta que yo estoy a tu lado. ¿Cuándo dejarás de pelear contra mí? Quédate quieto y déjame que te bendiga de una buena vez. Lo que más deseaba el Señor era la prosperidad de Jacob, pero no por el camino que éste había escogido. Muchas veces, mis amados hermanos, estamos tan desesperados por asegurarnos la bendición de Dios. A veces estamos tan desesperados, esperando respuesta de Dios, que nos sumergimos muchas veces en el pozo de la desesperación. Y, y con esto tenemos que recordar a David David dice Pacientemente escuché Esperé en el Señor Y él se inclinó a mí y escuchó mi voz No podemos echar mano De todo lo que se nos viene adelante Sin contar con Dios Necesitamos esperar pacientemente su fiel mano. Debemos esperar en él, que él nos guíe, que nos ilumine. A veces trabajamos con una desesperación que revela que, que pensamos que todo depende de nosotros y de nuestro esfuerzo. Y a veces lo vemos cuando tenemos problemas financieros. A veces nos desesperamos porque el médico nos diagnosticó alguna enfermedad. Porque a veces no hemos estudiado muy bien para el examen. A veces las situaciones familiares nos desesperan. Nos sumergimos en el pozo de la desesperación. sabe que hermano esperemos en Dios alabemos a Dios dediquemos nuestra vida solo a depender de él pero las cosas son más fáciles cuando aprendemos a unir nuestro trabajo al brazo fuerte de Dios es un momento para detenernos. Es un momento para poner las cosas en, en el lugar que corresponden. Usted no está trabajando para Dios. Usted debe estar trabajando con Dios. No haga su vida solo. No pretenda seguir los sentimientos de su corazón. Espera en Dios, porque al final de cuentas vamos a descansar más y veremos mejor los resultados. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde y permítame orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso día, te pedimos Señor que nos ayudes para que podamos enfrentar todas las situaciones que nos vengan pero sabiendo que tú eres el capitán de nuestro pelero ante los vientos recios que muchas veces soplan en contra tú tienes el control de nuestra vida y por eso te damos gracias ayúdanos a vivir en tu reposo